La voz, la voz de lo que no, que se, no, se, no se ve eres. pasaremos a otro invitado de lujo que, que ha debatido ha recorrido y ha trabajado lo que es la agricultura familiar eh, que, pro, lo que es promoción eh, defender y apoyar a los pequeños productores eh, lo tiene bastante claro y lo tiene bastante trabajado ahí con Germán. Bueno, a, yo personalmente no lo conozco, pero la presentación, como no, nos tiró Germán, nos quedamos con la boca abierta. Eh, es un currículum, digamos, que nos supera. No te escucho. Che, Germán... Frente no no el micrófono. Frente el micrófono. Perdón, perdón, acá estoy. Ahora sí. Principalmente, les decía, antes de, de que, que tuviera el micrófono apagado, eh, es una gran persona, eh, eh, es un comunicador popular, periodista, bueno, un comunicador popular, locutor, tiene una voz, ahora van a escuchar la voz que tiene. ¿Igual que la nuestra, más o menos? Él es correntino, <risa> eh, se llama Jorge El eh, Pope Solari, quizás alguno lo conozca porque sale eh, a veces en esta radio, en, en el noticiero de Farco. Eh, haciendo las noticias y él está, eh, no sé si están Corrientes o en corriente, Chaco en este momento eh, sé que en algún momento estaba en resistencia nos va a decir ahora, pero bueno eh, Jorge, Pope mejor dicho ¿cómo estás? Te saludamos de acá Silvio Nazario y Germán ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Bueno, con tanta presentación ya tengo, tengo vergüenza de, de hablar, es demasiado, Germán. ¿Cómo están ustedes? No, no vos sabés que no, vos sabés que no. Bueno, Jorge, para la audiencia le contamos, es, eh, pertenece al Instituto de Cultura Popular, más conocido como INCUPO, que es una organización eh, que, que está con sede en la, la ciudad de Reconquista, en Santa Fe, pero que, bueno, tiene un trabajo muy fuerte con productores, eh, familiares con comunidades indígenas eh, en todo lo que es la región Norte de Nea básicamente, Corrientes, Chaco, eh, Norte de Santa Fe, Formosa, también tiene trabajo en Santiago del Estero y en otros lugares. Eh, bueno, el Papa, contanos eh, que es Incupo, eh, vos tenés mucha experiencia ya muchas, muchos años trabajando ahí, no quiere decir, como les digo a todos los entrevistados, que seas viejos, sino que tenés mucha experiencia y contanos qué es INCUPO y qué, qué, qué es lo que plantean desde INCUPO Bueno, gracias Germán mira eh, contándolo rápidamente INCUPO, como vos decís el Instituto de Cultura Popular es una organización no gubernamental ¿m? que tiene 50 años de trabajo como vos decías con comunidades campesinas e indígenas del norte argentino y bueno, venimos eh, hace 50 años, acompañando a organizaciones campesinas e indígenas en la búsqueda de una mejor vida para la, para la agricultura familiar, para los pueblos indígenas, la reivindicación de sus derechos. Pero vos sabés que estaba preparando un programa, para mañana tengo un programa aquí en, en, en una radio de Reconquista, y sabés que acá en la región nosotros nos estamos preparando, eh, porque mañana es primero de octubre, sí. y acá en Corrientes y en la zona de Formosa se acostumbra a decir mañana, buen día, caraí octubre. No sé si tienen claro. idea de lo, que, de lo que es la leyenda del caraí octubre. Sí, sí, yo soy paraguayo, así que conozco bien esa historia. Bien. Ah, perfecto, bueno, ahí estamos con el con el compañero paraguayo. Y es muy importante porque acá le, le, le contamos a la audiencia, y ahí me va a ayudar el compañero de Paraguay, porque el Caraí de Octubre, precisamente el señor Octubre, eh, sí. todos los primeros de octubre acá en la zona eh, acostumbran a preparar una abundante comida. ¿Para qué? Bueno, dice la leyenda que todos los primeros de octubre eh, la gente tiene que prepararse porque octubre es el, el mes de mayor carencia, de mayor carestía dicen, de mayor carencia en la chacra, porque terminó la cosecha se está en la época de siembra y realmente no hay nada entonces uh -huh. hay que prepararse para recibir el primero de octubre aparecía un duende, muy parecido al pombero y llevaba en una mano una mazorca de maíz y en la otra un látigo. Si, el, si este duende veía que en la casa había poca comida, era señal de que la gente no, no, había, no se había preparado bien, no había ahorrado lo suficiente, y entonces lo castigaba con una mala cosecha. En cambio, si había abundante comida, era señal de que se había ahorrado, y entonces lo premiaba con una cosecha abundante. Bueno, esa es una leyenda... Eh, de acá de, de la zona y el amigo de, de Paraguay me, me sabrá decir también eh, donde la, la enseñanza que nos deja para hoy para este tiempo que estamos viviendo de una de una care, de una carencia bastante nacional podríamos decirlo hace mucho tiempo es el tema del ahorro, del ahorro compartido de saber administrar los bienes que Dios nos dio entonces esa enseñanza está muy arraigada aquí en, en, en la zona, y lo que quería contarles también, que no sé si el amigo de Paraguay sabe, que en la zona de Santiago del Estero también está esta leyenda, con otro nombre, con el nombre del Tanicu le llaman ellos el Tanicu pero en síntesis, eso es un poco lo, lo que quería contarles, digamos, de esta preparación, este, que, que la gente del lugar la tiene, no sé si, si estoy muy equivocado o no, que le preguntamos al amigo de Paraguay, que me cuente cómo cómo tiene él la leyenda del Caray Octubre no, lo conozco como Caray Octubre eh, y sabes la cargada que te daban después cuando caías primero, es el primero que llega a la casa, no es que es todo lo que llega es el primero que llega a la casa del Caray Octubre <ríe> no Ajá. siempre nos cargamos siempre siempre buscamos la manera de divertirnos digamos en esa forma eh bueno, pero, la, la, pero la tiene esto que, que ver que digamos intacta. con que el que llega a la casa tiene que ver abundante comida sí sí sí sí sí el primero que llega tiene que recibirlo con comida es así claro es así o sea que mañana Silvio va a tener bueno. que prepararte algo no olvídate de eso ya, ya está todo <risa> previsto ya, ya mañana se come asado eso es lo bueno <risa> claro claro pero la abundante comida era Sí, sí, sí, sí. Y hay algunos que... Bueno, gracias, sobre gracias todo a historia, a la que con, tu, Pero... con tu claridad, siempre y, y, eh, llegas mucho a las personas. Eh, ustedes son promotores. Acá hablamos mucho de, de, de agroecología, cosas así, viste, eh, buenas para, para la gente o que estamos promoviendo, ¿no? Agroecología, la organización familiar, la organización de productores. Y ustedes, eh, ahí en Incupo, son pioneros en la región en, en estar... Eh, eh, justamente trabajando para en pos de una de una vida mejor como dijiste al principio sí sí mira eh, Germán sí acá en, en la zona de Bellavista en la zona de Bellavista Corrientes eh, hace mucho tiempo las familias esto también este fue promocionado y cupo por eh, promocionado por los compañeros de, de misiones los, los misioneros siempre como que están un poquito a la vanguardia digamos eh, Sabés vos que con el tema de las feria francas, del sí. tema de la, de la agroecología, bueno, acá hace mucho tiempo, hace más de dos décadas, en, en algunas zonas se viene practicando. Y en Bella Vista se ha llegado a conformar un consejo de, de garantía, que se llama Consejo de Garantía Participativa, digamos, de productos agroecológicos, porque... Eh, no solo, digamos, hay que producirlo, sino también de garantizar a la población de lo que se está produciendo, es en forma sana, en forma natural. Y en este sentido te, te comento, digamos, que en Santiago del Estero, hace dos o tres días, se hizo una, una capacitación porque lo que los compañeros impulsan ahí en la zona de Añatuya es la ganadería agroecológica sobre todo los chivitos, ¿eh? la, la, el compañero hablaba de hacer un asado, que tal mañana un, un, un asado con un chivito al horno para, para esperar a los amigos? Pero eh, la característica de, de, de la carne, por ser agroecológica, digamos, lo que uno se dice, pero ¿por qué es agroecológica eh, esa, esa carne de los chivitos que ellos ellos dicen criar ahí en, en Añatuya? Ellos tienen muy en cuenta dos, dos cuestiones básicas, que es la alimentación, la nutrición animal, la sacan totalmente de los frutos del monte. Hay una, una serie de, de nombres, digamos, de la tusca, del itín, de la algarroba, todo el aprovechamiento que hacen para tener el monte en pie, y a su vez que les sirva para la, para la producción. Este tema... Que está, que, que, que, que está haciendo una grieta, ¿no? ¿Se puede producir conservando? Sí, sí se puede producir de manera este, sustentable, de manera amigable con la naturaleza, y así lo demuestran muchas muchas organizaciones. Esta, esta organización de Santiago del Estero está demostrando eso, que se puede producir alimentos saludables, de muy, de muy buen sabor, de alto valor nutricional, partiendo de la, del aprovechamiento de, lo, de los frutos del monte y lo, de lo que producen también en la chacra ellos incorporan también tecnología para lograr alimentos balanceados, para lograr eh, tienen unas maquinitas que se llaman peletizadoras que hacen lo, los pellets, que son como eh, cuadraditos este como barras nutricionales digamos para, lo, para los chivitos para, lo, para el ganado menor y también la sanidad, la sanidad eh, lo, lo logran, digamos, no con productos químicos, no, no usan ningún tipo de químicos, digamos, ni de hormonas, ni, ni ese tipo de, de cuestiones veterinarias, sino que son todos preparados caseros, también a partir de productos del, del monte. Entonces, con la nutrición y la y la sanidad, eh, con productos naturales, logran este tipo de, de carnes muy sabrosas y, por supuesto, este, saludables, ¿no? Y lo que le incorporaron hace unos días a este trabajo es este, aprender a trozar el cabrito, porque generalmente se lo vende como, como media res o como res entera, digamos, eh, eh, lo que están haciendo sobre todo los jóvenes de la, de la organización campesina, aprendieron a trozarlo de acuerdo a un nomenclador técnico, digamos, y a envasarlo al vacío. Y ese envasado al vacío después Van a, van a venderlo, digamos, en, en, en distintos puntos de venta. Ellos tienen un puesto de venta ahí en, en, el, en el mercado municipal, pero quieren también venderlo en estaciones de servicio, en restaurantes, envasados al vacío. Entonces esto permite, digamos, si uno quiere comprar una, una parte del, del cabrito, cabrito agroecológico, como lo dicen ellos, eh, lo puede hacer. Así que estas son las experiencias que estamos impulsando y que nos entusiasman, Germán, en una situación que no está para nada buena para la agricultura familiar, porque ya tenemos una seca de tres años, porque muchas políticas públicas no llegan del todo, porque porque hubo aquí en Corrientes una, un, una tremenda sequía y hubo incendios, hubo mucha ayuda solidaria de todo el país, pero solamente llegó a, a la gente, digamos, a los pequeños productores, un 20, 30%, eh, y bueno, y, y son muchas las políticas que faltan, ustedes lo, lo saben, hay una ley de agricultura familiar que no está eh, que, que no tiene presupuesto, y, y eso hace que, que, que la situación este, se dificulte, ¿Mm? y que lamentablemente muchos jóvenes eh, se sigan yendo del campo, y, y bueno, no les voy a contar a ustedes la situación, digamos, de que de que muchas de estas familias eh, terminan yéndose a Buenos Aires y por suerte se encuentran allí con, con algunas organizaciones, como las que están acompañando ustedes, que de alguna manera le devuelven la posibilidad de, de trabajar en relación con la naturaleza, como las ferias francas, lo, los mercados de cercanías, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, una pregunta que te quería hacer era justamente ahí, en la región, cómo estaban viviendo, algo ya explicaste, eh, la crisis... Eh, históricas, obviamente, pero en algunos momentos se, se nos acercamos a un bienestar un poco, un poco más general. Pero con esta crisis eh, actual, coyuntural de, de estos momentos, eh, ¿qué ves vos que, que están eh, a, analizando y, y contando la, las organizaciones ahí del de, de NEA? Mira, yo soy optimista por, por naturaleza, visto, o sea, siempre veo el, el vaso medio lleno. Eh, aquí las ferias francas han tenido un reconocimiento muy grande, eh, primero de la sociedad, ¿sí? por elegir productos sanos y a precios justos, y eso ha llevado a, a los funcionarios políticos, ha a, a a obligado, digamos, de alguna manera, a darle un apoyo. Entonces, eso ha tenido un crecimiento. Los municipios, como que en los últimos tiempos, están acompañando más a las a la familias feriantes. Eh, bueno, garantizando por ejemplo la capacitación, eh, la obtención de la de este último carnet de manipulador de alimentos que está impulsado por el Código Alimentario Argentino, eh, y, y junto con eso apoyan también lo que es el, el, el transporte, eh, un poco también la adecuación de algunas leyes que antes eran muy muy burocráticas, digamos, y, y restringían, prohibían mucho la venta de, lo, de los productos y ahora como que eso ha cambiado ha cambiado mucho por ya te digo, por la persistencia de los compañeros y compañeras en las ferias eh, como te decía Misiones lleva la delantera son cerca de 100 las ferias francas que trabajan en Misiones eh, ya tienen una ley provincial aquí en la provincia de Corrientes son cerca de 30 las ferias francas eh, hace poco se hizo acá la, la, como todos los años hay una fiesta grande que es la fiesta provincial de las ferias francas con mucho, con mucho éxito de, de ventas, en la provincia del Chaco, también está trabajando una asociación de, de ferias, eh, bueno, lo mismo también en Formosa. Eh, ese es un tema que, que, que sigue avanzando y que por ahí es la única salida, la uni, el único ingreso económico seguro que tiene la gente son la, las ferias francas. ¿no? Así que en ese sentido, eh, como vos decís, sí, eh, ha mejorado, y a la, la gente ha podido eh, ya tiene su ya hay un reconocimiento las la, la, la, la municipalidades han procurado que tengan su salón de ventas eh, la gente ha cambiado por haber podido comprar su autito lo, los jóvenes pueden estudiar entonces en eso en eso hay como un como un avance no pero como te decía faltan algunas políticas más uno uno siempre mira mira hacia el costado, y bueno, vos, vos sabés que en otros países por ahí uno ve eh, mayores avances, uno ve eh, Brasil, digamos, todo el avance que tuvo con la agricultura familiar, este con, con programas de compra estatal que son políticas públicas, compra de productos agroecológicos por parte de las escuelas, digamos uno ve una, y uno anhela, digamos, eh, yo, yo tengo ya mi edad y, y después de muchos años, digamos, yo eh, cumplí 60 años y, y uno quisiera, quisiera ver más adelanto Germán, más avances, pero bueno, este es nuestro país ah. con, con idas y vueltas, con marchas y contramarchas, lamentablemente por ahí se hace lenta la, la cosa, ¿no? ¿Cómo anda compañero? Buenas tardes. Nazario le habla acá, ya le mencionó Germán. Este, yo le voy a preguntar, Germán dijo que usted era de Corrientes, yo viví ocho años en, en Bellavista, justo mencionó usted, eh, a, la costa, no. a la costa del Paraná, vivía ocho años ahí para la zona norte. Eh, preguntarle cómo se ve eh, el tema para, más para el sur de la provincia de, de, de Corrientes, Goya, los tabacaleros, eh, y para la zona del Chaco, lo, los algodoneros, eh, usted que recorre toda la zona litoral, eh, ¿se sigue haciendo así a, a escala chica o, o no? Ese por un lado. Y por otro lado, eh, mencionó también usted las ferias francas, eh, Misiones, creo que es una de las de las primeras ferias y, y con muchísimos productos que se lo conoce a, a través de, de las noticias, pero nunca pude llegar hasta ahí. Me parece muy importante avanzar con todos estos temas y el tema de, de la agroecología. Eh, yo eh, uh -huh. me acuerdo cuando estuve, eh, yo estuve en Corrientes desde el año 80 hasta el año 87, 88, viviendo allá y se habla, se, se hacía chacras por supuesto eh, tipo agro agroecológicas pero para consumo personal para consumo familiar nada más eso cómo viene ahora bueno Nazario, mucho gusto mucho gusto eh, mira precisamente las ferias francas nacen cuando estos cultivos que vos mencionas tienen su crisis a nivel internacional, tanto el tabaco como el algodón. Vos sabés que antes, eh, como vos decís, en, en esa fecha, digamos, en la época de, lo, de los 80, de los 70, de los 80, eran dos cultivos fuertes aquí en la zona, el algodón y el tabaco. Como cosa positiva, bueno, era un ingreso interesante para la familia, como cuestión negativa el uso de agroquímicos era era tremendo de agrotóxicos digamos y mucha gente quedó quedó este, impactada por el, por el uso pero la crisis de nivel internacional hizo que los precios eh, se vengan abajo y también las políticas de la, las políticas del, del menemismo hicieron que, que muchas eh, que muchos ingresos que, que tenían los tabacaleros y lo, y los algodoneros ...tenían un ingreso fijo... Que, que, ...que tenían, digamos... ...por producir algodón... ...eso fue sacado... ...y eso hizo que mucha gente dejara también el cultivo... ...hoy en la zona sur... ...como vos bien decís, en la zona de Goya... ...quedan muy pocas hectáreas... ...de, de, de tabacaleros... ...y el algodón... Eh, ...también se ha casi dejado... ...en la zona del Chaco... ...ya acaso no hay pequeños productores algodoneros... ...por el muy bajo precio... ...y solo quedan algunos... Que, eh, que, que están tecnificados, digamos, que, que tienen tecnificación. Pero ya el algodón dejó de ser el cultivo fuerte que era eh, de, lo, de los productores pequeños y medianos en la década del, del 80. Eso, eso que, eh, ha, hizo que esa crisis hizo que la gente se diversifique eh, que, que, que busque distintas alternativas. No hay mal que por bien no venga, dijo, dice el dicho, ¿no? Entonces, es como que ahora es más integral el trabajo de los pequeños productores eh, a través de la feria franca, pero es cierto que se ha resentido ese, ese ingreso que tenían antes, ¿no?, con, con, la, con las producciones eh, de tipo regional. Lo, lo, de, lo de Misiones, yo conozco muy bien porque, bueno, viajo, viajo casi siempre y como... Como te decía, misiones siempre nos lleva un poco a la delantera, porque bueno, fueron las primeras ferias ya hace tres décadas eh, que se crearon allí. Hoy tienen, eh, te decía, una ley que las regula, eh, tiene algunas algunas políticas públicas de apoyo en tema créditos, en tema de, de, de, de, de distribución de semillas nativas, eh, hay toda una serie de políticas. Eh, incluso el, el tema bromatología eh, están avanzados, digamos, en tener un reconocimiento eh, de, de los productos, de los productos artesanales. Hay un mayor avance y eso es lo bueno, digamos, que, que teniendo a ellos como como como en el horizonte, digamos, como ejemplo, eh, bueno, también la, la, las otras ferias a nivel de aquí de la región, pero también en, en todo nuestro país, gracias a Dios, está creciendo esta esta modalidad, digamos, de, de venta de alimentos de alimentos este saludables. Creo que lo perdimos, el compañero. Sí. Creo que se cortó la llamada. Pero qué interesante esto de la Feria Franca... misión no No la tenía, yo no lo sabía. Sí, eso, ¿no? Es una de las primeras, eh, primeras provincias que eh, tuvo las ferias. Sí, tenemos, sí, que, tenemos que hablar con gente de allá de Misiones en algún momento, porque sí fueron pioneros hace más de 20 años, empezaron con las ferias y tienen una, una dirección, creo que de feria Franca ya así llamada, eh, y fueron como que traccionando a otros a otras ferias, a otras eh, experiencias de, de otros de otras provincias, ¿verdad? Sí, sí. sí. ¿Lo tenemos ahí, ver, puede se, ser? se sumaron. Sí. ¿Lo recuperamos al compañero o no? Sí, sí, ya está en línea. Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno. Ahí está. bueno. Eh, creo que es muy clara su, su respuesta. Y también, eh, por ahí, preguntarle... Eh, por la otra... Por, para el lado de la costa del río Uruguay, hay mucha gente, eh, criadores de ovejas también, hay mucha mucha en la zona esa. ¿Eso se mantiene sí, todavía sí. O, o fue a sí, sí, Yo, cuando estuve... En la provincia de Corrientes, no sé, hace poco que recién eh, fue eh, gobernada por siempre por un partido provincial, así que por eso las políticas que hacían falta para la agricultura familiar, no vista por varios gobiernos, eh, era muy complicada, eh, así que eso va cambiando ahora que hay este otro tipo de gobierno, otro tipo de partido que gobierna la provincia no lamentablemente aquí se, hay una sola familia digamos hace mucho tiempo aquí está el, el, el radicalismo digamos hace mucho tiempo con primero eran los, primero era este, la familia romero feris eh, y después del partido provincial pasó al partido radical con el partido este, con, con la familia Colombi y bueno ah, los eh, por son de sede ¿no? Eh, Valdés ¿Cómo? Colombia es de Mercedes, ¿no? Colombia es de Mercedes, sí. sí. Esa es la zona de mayor producción de Mercedes y Curuzucuatiá, es este, la zona mayor productora de ovejas. Pero, Nazario, yo te digo que lamentablemente eh, todos los gobiernos en Corrientes eh, siempre priorizaron eh, la, la, el, el ingreso de divisas a la provincia con las grandes forestaciones la, las grandes la, la, la ganadería en forma intensiva eh, y, y bueno y, y eso y siempre dejando de lado y todo lo que tiene que ver digamos con las grandes plantaciones de arroz eso generalmente está en manos de grandes empresas tanto las forestaciones que recibieron mucha ayuda de eh, de, de, de, de, de leyes del gobierno nacional y provincial, y esto hizo que sean muy aprovechadas por por unos cuantos empresarios de Corrientes y de otros países también de Chile, y que hicieron una, una un, un, un desequilibrio muy grande, digamos, porque porque hoy la zona que vos decías, de la zona del río Uruguay, son como desiertos verdes, en el sentido de que son miles y miles de hectáreas con un solo cultivo, la forestación. Y eso es un desequilibrio en el ecosistema. Uno puede decir, bueno, pero pero es una, una plantación este, limpia, son los árboles. Sí, es cierto que, que, que el árbol purifica el, eh, el, el oxígeno, el aire que respiramos, es cierto. Pero el monocultivo siempre es negativo... ...para el, el, el medio ambiente, ¿por qué? Porque se chupa todo el agua, porque expulsa a las familias campesinas... ...que, di, que quieren diversificar y sobre todo quedó demostrado... ...porque con la gran seca de tres años, el, lo, lo tremendo fue que un, una sola llama hace que sea imparable el incendio en las forestaciones, porque son, te digo, kilómetros y kilómetros de un solo cultivo, sin ningún tipo de, de cortina que hacía, el, que hacía el monte nativo. Eh, por eso es que era, era y va a seguir siendo incontrolable los incendios acá en Corrientes, por la gran cantidad, eh, por esa masa forestal. Y lo mismo eh, la, la producción ganadera, que generalmente es para exportación o, o se lleva al mercado de líneas y aquí la, las familias es muy poco lo que, lo que queda. Y lo mismo con el cultivo del arroz, está en mano, manos manos de, lo, de los grandes productores. Eh, eh, por un lado, digamos, es cierto que que, que que la economía se sostiene en estas tres producciones, pero queda afuera un gran sector de la agricultura familiar, que son 15.000 familias, digamos, y que son las que abastecen de, de, de alimentos este, naturales y saludables a los a los, este, a los pueblos y ciudades no en contra en contraposición de lo, por ejemplo los tomates que son producidos eh, en otras en otras zonas de una, de una manera intensiva y con alto uso de, de, de agroquímicos entonces eh, ese tipo de, de políticas públicas, hace que no, que no sea inclusiva, que sea para un cierto nivel de grandes de medianas y grandes empresas, pero que todavía falta equilibrar, digamos, hacia el lado de la agricultura familiar. Bueno, tengo otra pregunta que es más política, a lo mejor usted me lo sabrá responder y si no, no importa. Eh, yo vi la única provincia donde las personas... Eh, pobres o de bajos ingresos, en algunos casos sin ningún tipo de ingreso, es la única provincia que tiene gente viviendo en las calles. Eso eh, nunca lo pude entender por qué y nadie me lo supo responder tampoco. ¿Esto es así? ¿Sigue siendo? Pero no entiendo Nazario, vos me decís la única provincia pero y Buenos Aires no, no, yo, yo quedo sorprendido no, no, no, en Buenos eh, Aires no, no, de, de la eh, cantidad de gente que vive en la calle no, no, no, pero digo yo eh, viven eh, arraigados ya en las calles, al costado de los alambrados, no no le estoy diciendo en las afueras de las ciudades ni, ni de los grandes centros urbanos ¿Beñadista? ah, vos decís en la banquina claro, en la, la banquina... calle sí, sí, sí. En la costada de los alambrados de las calles. Mira, eh, de, de las calles, sobre todo de las rutas, de las zonas rurales, me decís vos. Zonas rurales, no hacia no claro, la claro. ruta. Sí, no, vos sabés que no es tanto acá, este, Nazario, no no es tanto acá en Corrientes. No sé en qué lugar habrás visto vos, pero yo vi, vi más gente en las banquinas, en la zona de, este, de del Chaco. Allí incluso hay organizaciones que se llaman organizaciones de los banquineros porque Exacto. viven entre la, la ruta en, y, y, lo, y, y, los grandes, y los grandes latifundios. Entonces queda como una banquina y ahí y ahí viven, digamos. Pero pero no tanto acá en Corrientes, No hay gente acá en corriente porque acá sobra la la, la, la tierra, sobra, digamos. Eh, lo que pasa es que eh, está en pocas manos y son grandes latifundios pero no, no no es que viven tanto en, en las banquinas. No sé en qué lugar habrás visto vos vi, este tipo eh, de situación. No, yo, yo le explico un poquito. Yo viví, como te decía, viví en Bellavista y en todas las calles de la, de la costa, de digamos, de, de, de, de la ruta hacia a, a La Loma, eh, en todas las calles cortadas, por ejemplo, por lagunas o qué gente viviendo en, en muchos muchos lugares. ¿Por qué? Porque... La, los dueños de las tierras no le dejan estar adentro de la claro. tierra. ¿viste? Muchas familias conozco yo que viven en la calle. Y bueno, Chaco no lo conozco, por eso me, me parecía raro que, que vi una provincia donde que vive gente al costado de los Alambrados. ¿viste? Y ahí claro. al yo no te sabría hacer la comparación digamos, ¿no? No, no, con otras provincias pero pero creo que no es tanto me parece ¿eh? me parece pero es tal así como vos decís digamos lamentablemente históricamente se distribuyó la, la tierra para lo, los amigos del, del poder como se dice y esto increíblemente quedó en manos de, de unas pocas familias hectáreas y hectáreas de digamos de, de latifundios y, y, y quedan afuera digamos sobre. puede ser digamos que esas familias sean eh, las que trabajen de alguna manera como mano de obra para la cosecha y ese tipo de cosas entonces sí eh, se afincan en, en las zonas aledañas a los a los caminos ¿no? eh, después de escucharte comparar un poco las realidades que escuchamos ahí en el NEA y lo que llevamos nosotros a cabo acá eh, vemos las dos grandes luchas de persistencia de producción que hay hoy en día en la Argentina una en la que defendemos y llevamos a cabo eh, los productores de la agricultura familiar, que, que es nada, nada más ni menos que el campo con gente. Que es una producción uh -huh. donde primero se priorice la alimentación del pueblo y otros que es. Eh, que siempre nosotros definimos como el campo especulador, el campo que busca explotar al máximo los recursos naturales, sin importar la consecuencia, que son los grandes campos extensivos. Y también vemos las dos clases de política que nosotros siempre tratamos y atacamos. Que uno es, por ejemplo, de la inclusión, la política de inclusión y la política de exclusión. Porque la política en sí, muchas veces dice, no hay política para un rubro o para un sector. No es que no hay una política. Es una política de no política para lo que es algunos rubros. Cuando se trata de otro, está a toda la disposición para hacerlo. Eso es lo que yo estoy viendo y estoy escuchando que nosotros también lo padecimos muchísimo tiempo acá. Y acá en lo que es el municipio donde estamos trabajando nosotros lo estamos padeciendo muy fuertemente. Eh, y la verdad que es doloroso decir que está el campo está quedando en pocas manos. Nosotros estamos atravesando el mismo proceso acá en La Plata, donde el desarrollo inmobiliario está avanzando muy fuertemente lo que es eh, sobre la zona productiva, donde se nos está metiendo country country y cada vez nos cuesta más producir, por uno por las quejas de los vecinos, y otros también eh, por la dolarización hasta de los contratos. Así que uh -huh. la verdad que yo te agradezco mucho por todo el tiempo que nos ha brindado. ¿Por qué te digo te agradezco? Podríamos charlar una hora más porque tengo un montón de preguntas en la cabeza, pero a las 16 horas cumplimos nuestro horario del radio y ya son y 57. Me acabo de levantar de la cabeza para mirarlo y me di cuenta. Eh, sería un placer enorme profundizar toda esta charla y debaté también sobre los dos modelos de producción que hoy en día se está discutiendo acá en toda la Argentina, no solamente en el NEA y en la provincia de Buenos Aires, sino en general, porque hemos hablado con algunos técnicos e ingenieros del sur, eh, que está pasando y atravesando también la misma situación que vos nos comentabas y lo que vivimos nosotros acá. Eh, y siempre queda pregunta al aire. Así que de mi parte yo te diría muchísimas gracias. No sé si los compañeros quieren agregar alguna pregunta cortita porque son 15 y No, está minutos bien. Minutos. Saludarlo al Pope, agradecerle. Eh, y si, si quiere decir dos palabras solamente con su síntesis de lo que eh, es la, la, la, la comunicación popular, porque él es un gran comunicador popular, él y otros compañeros más, ¿no? Pero que diga dos palabras de lo que significa la comunicación popular. Bueno, yo, yo retomando, eh, re, retomando lo que decía el compañero, yo creo que este, este es un país que, que, que puede salir adelante y la comunicación popular, Germán, tiene que cumplir este rol de, de comunicarle sí. que se puede, de que hay experiencias en misiones, en, en todos los lugares, en, en la provincia de Buenos Aires. En, en, y la comunicación popular tiene que ir uniendo, tiene que ir haciendo puentes y mostrarle a nuestros... ...dirigentes y funcionarios políticos, digamos... ...que se, que hay políticas que se puede hacer... Eh, ...que que no todo son no es todo cuestión de las elecciones... ...que ganar los votos y, y, y pan para hoy y hambre para mañana... Eh, ...yo me quedo a disposición de ustedes para seguir la conversa... ...sumar por ahí algunos dirigentes también, cuando ustedes quieran... ...dirigentes campesinos de la Feria Franca... Eh, ...cuando ustedes quieran eh, tener esta, esta comunicación, digamos de agradecerle antes que nada esta predisposición de ustedes y me quedo comprometido cuando ustedes lo, lo dispongan ponemos a, a los mismos dirigentes a hablar con, con ustedes que eh, lo lindo que tiene el programa es que son gente este, también dirigentes este, de la agricultura familiar y comunicadores, muchísimas gracias compañeros y hasta cualquier momento Muchísimas gracias de verdad, un abrazo grande y hasta pronto Muchísimas gracias compañeros Bueno Ah, cerramos, a... sí. cerramos ¿Sí? Lindo cierre, eh La verdad que sí cerramos. Atando cordones La voz, La voz de lo que no, que no se, que se, no se ve. ve Tu herencia y tu raíz